Eh, acoplados son una potencia invencible en el caso de houston pasó lo mismo houston bueno ayer viendo el partido entre utah y houston hasta james harden está defendiendo en, en sus limitaciones verdad pero yo quiero decir esto por lo que ha el interés que ha generado ver jugar a filadelfia y al jazz de utah ayer el dirigente de utah lo que trató de, de tumbar de impedir disparos de larga distancia de hacer que los disparos de tres de houston sean incómodos y lo consiguió James Harden solamente un disparo llegó entre, entre el aro y aunque estuvo en puntos por encima fue una mala noche para James Harden fue una mala noche para Chris Paul la presión defensiva que ejerció yuto ocasionó errores y esto le dio la victoria al Jazz sorpresa esa victoria, para mí es sorpresa que no soy eh, el gran experto de baloncesto, ya después estaremos escuchando a, a los muchachos, Rafael Félix a Daniel Araujo a, a Juan Frank Winkel y sus opiniones acerca de esto, eh, a Francis Bretón, también, analista de baloncesto, que ustedes los verán acá, a través de estas cámaras eh, y con todo el conocimiento que estos chicos tienen eh, para, para edu educar, ver el, el conocimiento que usted pueda tener y compartir, porque nosotros sabemos que usted también como fanático tiene conocimientos, pero estos chicos les demostrarán a ustedes. Eh, la forma de usted conocer el baloncesto. Por eso les invito siempre a estar atentos. Suscríbase ahora al canal de YouTube de Pío Deportes, ahora mismo. Dele, ese botón que está ahí es solamente un solo clic. Un solo clic. Usted le da a suscribirse, listo. Es lo único que tiene que hacer. Y va a recibir las alertas cuando tengamos programas. Oye, pero me veo desconsado David, tú no me lo dices. Cuando tengamos programa, programas Programas en, en, en vivo, cuando tengamos reportes especiales. ¿Quién le recuerda? Eh, estaremos. <risa> ya, señor. Entonces. Eh, volviendo al tema Qué bien es ver jugar a Filadelfia Y al Jazz de Utah En el caso de Filadelfia Es un equipo para mí el favorito para ganar la serie Es un equipo que sabe hacer los ajustes Puede hacer los ajustes Para ganarle a cualquier conjunto Está ganando en su casa Boston A propósito que Jalen Brown está de regreso Y recibió toda una ovación Brown que es parte importante de este conjunto Que no cuenta con, Jason, eh, con Gordon Hayward No cuenta con Kari Irving Pero con Al Horford ya eh, Marcus Smart regresa, ya se ve el impacto en la defensiva, en la llegada de Marcus Smart, es un equipo que, que tiene con qué llegar a la final de la conferencia, pero Filadelfia, el estilo de juego que tiene, comandado por eh, Joel Embiid y Ben Simmons, Ben Simmons sin, a propósito, y va a decir que Ben Simmons es la figura, es la figura, no cabe dudas, pero... En 20 minutos Simon solamente ha conseguido un punto hasta este momento. Tres rebotes, tres asistencias, muy por debajo, pero yo le enví 10 puntos hasta ahora. El quien ha tomado la batuta, por eso dije que el baloncesto ha cambiado tanto. Bueno, para, para decirles que el héroe de Utah fue Joe Engels, que venimos viendo desde los Juegos Olímpicos cómo estuvo con Australia, después siendo parte del equipo de Utah. Y estuvo consiguiendo 28 puntos, récord en disparos de 3, cifra también personal en, en puntos en comandó uh, esa, esa ofensiva donde Donovan Michel estuvo por debajo de los 20 puntos por primera vez en, en su carrera de postemporada. es la primera vez que está en postemporada eh, Donovan Michel, pero fue Joe Ingers porque es un equipo que puede tener, pieza, miren, sin Ricky Rubio, Ricky Rubio lesionado, pero está cohesionado ese equipo, es lo que pasa con Filadelfia. El líder en anotación de Filadelfia es Joe Reddick. Es el líder en Filadelfia Así que es el que está comandando J.J. Reddick, Comandando ese equipo de Filadelfia en anotación A propósito que ya estamos ahora mismo Vamos a ver, pero vamos a entrar a Facebook Y ahora mismo ya está Estamos en vivo también en Facebook Live O sea que solamente nos falta estar Y se está trabajando en eso, esperad. Estamos en Twitter, Periscope Estamos en Facebook, ya van dos. Estamos en YouTube, ya van tres. Y lo de Instagram ya viene, ya viene en Instagram. Y además estamos en RPQ Sport 1080M. Se escucha nítida la frecuencia de RPQ 1080M. De estamos en la página PioDeportes.com. Estamos en Tunin, PioDeportes. Te estoy leyendo la mente, Visto. Estamos en todos lados. Estamos en la aplicación de Pío Deportes y también usted puede escuchar toda la programación de RPCO por 1080 M. Y les repito, vienen muchas cosas nuevas, segmentos interesantes, eh, reportajes, noticias. Recuerden que Pío Deportes es la, la, la marca más activa en República Dominicana, es la marca deportiva del país. Y estamos en todos los eventos, sin duda alguna. Usted no se pierda, eh, no pierda de vista todo lo que estamos haciendo. Ya hoy tenemos el primer live. Like, like histórico y es de Elizabeth Martínez que bien, vamos a compartirlo también ¿Qué de usted cree David Hernández gracias, gracias a todos de verdad por el seguimiento un abrazo y muchísimas, muchísimas bendiciones eh, la gente puede compartir con nosotros a través de esta tra preguntas, todo lo demás eh, a través de nuestras redes sociales repito, estamos en vivo a través de Facebook estamos en vivo a través de Youtube eh, gracias a Roberto Emilio Tapia, saludos Roberto Emilio, un abrazo y muchas bendiciones, gracias, gracias, estamos en esta, es la primera vez que lo, lo hicimos ya con Líneas Pio Deportes, para la gente que le, está, que le da seguimiento a José Luis Montilla, a través de Líneas Pio Deportes y esa hora del programa Líder en Pronósticos Deportivos de la Radio Nacional, a través de Facebook Live, usted lo tendrá, a través de Twitter, en Periscope, a través de Instagram, lo tendrá también en YouTube, todos los días, los que siguen los pronósticos de José Luis Montilla, los que son fanáticos del de, de el deporte, deporte femenino, femenino, Poderosas en los Deportes, también estará con su segmento en vivo a través de todas esas plataformas que, que les he, he dicho. dicho. Los, los amantes del, del, eh, del, del fútbol, ya, ya ustedes, ustedes vieron las entrevistas, las vieron, podemos decirlo así, las vieron a través de las plataformas que les he dicho, eh, las entrevistas con... Esta noche dirigentes de Moca y de Finas, respectivamente, y todo el trabajo que hace Pío Gol. Los amantes del boxeo, Cadir y Antonio. Jiménez. Un abrazo, hermano. Gracias. Sí, Pio Deportes es lo mejor. El integrante de punto de saque es Mario Garte, David Hernández, eh, Daniel Araujo. Y la Lazar. Punto de saque también. Obvio, me lo todos. Ahí está punto de saque. Eh, tendremos también béisbol por dentro. Béisbol por dentro. Suscríbase y usted estará teniendo de primera mano todas las informaciones. También síganos en, en Twitter, arroba Pio Deportes, en Instagram, Pio Deportes, en Facebook, Pio Deportes. Repetimos, es la marca de deportes eh, más activa. Es la marca deportiva del país, sin duda alguna. Gracias a toda la gente. Eh, repetir que ya Lebron James colocó su serie eh, de semifinal de conferencia 2-0, que usted me dirá, Clibran". ¿fue Cleveland? Fácil que las asistencias A dos rebotes de tener dos partidos en forma consecutiva con triple doble En esta semifinal de conferencia Kyler, 21 puntos, 21.4 rebotes y ocho asistencias Entonces, eh, rápidamente Bueno, mira, Pittsburgh, eh, Penguins Está ganando Washington Capital 3 goles por uno O oh, bueno, ya es final, 3-1 Acaba de empatar esa serie eh, semifinal en el hockey sobre hielo Sería empatada a dos. Recuerden que ya también está dominando su serie con Boston Bruins y Nashville y Winnipeg que están 0 a 0 en este instante. Esta segunda ronda de playoffs del hockey han estado muy emocionantes. Hubo barridas en la primera ronda, sabemos que eh, eh, prácticamente en el torneo hubo desigualdad entre algunos equipos, unos equipos en el tope, bien sólidos, y otros que llegaron a la postemporada, pero que ya en el matchup, como les tocó en los enfrentamientos de, de, de primera ronda, no tenían tanta, eh, tanta esperanzas para avanzar a la siguiente fase así que eso es lo que está pasando en el hockey y vamos a decir lo que pasa en Grandes Ligas porque ya ya estamos llegando a la parte final eh, Ernesto Paredes eh, ya, ya Ernesto, Ernesto Paredes final, el querido Manuel está con nosotros, nosotros. Eh, conectado sí, tenemos un audio nítido, porque hay que decirlo el audio de Pio Deportes en internet a través de Tuning es, es uno, uno de los uno mejores de del parte, país sin duda alguna y ahora sumándole este eh, sumándole Completando todo un trabajo que solamente es en beneficio de ustedes los fanáticos. Ya vendrán muchas cosas interesantes, que los repito, y que estaremos compartiendo con todos ustedes. Así que síganos en las redes sociales Pío Deportes donde sea, donde sea Pío Deportes. Eh, fácil, eh, para que usted pueda estar enterado de todas las cosas que tenemos para todos ustedes. Estaremos debatiendo mucho, estaremos informando mucho. Eh, estaremos premiando también a nuestros fanáticos ya víctor dijo que sí estaremos premiando a nuestros fanáticos eh, porque la fidelidad debe ser premiada y Pio deportes lo que sí ha tenido en su historia de más de 30 años es fanáticos fieles eso es lo que más ha tenido así que vamos a hacer vamos a hacer un cortecito hacemos un cortecito y ya venimos eh, con la parte final vamos a revisar lo que está pasando en grandes ligas y la interacción con ustedes pausa y venimos en breve Mm-hmm. Él dice que sí. Bien, ya estamos de, estamos de vuelta acá. Gracias a la gente. Sí, se ve bien bonito. Bien bonito se ve. Gracias a la gente que ya sigue compartiendo con nosotros. Ya en la parte final de este bloque Pio Deportes, recuerden que inmediatamente termina el partido en CDN Radio. Estaremos llevándoles a ustedes, o estaremos desde allá con el bloque Pio Deportes, desde CDN Radio eh, 92.5 FM, 89.7 para toda la región del Cibao, así que de inmediato terminando el juego, entran los muchachos allá en CDN entonces, miren Texas está le está ganando 10 por 3 a Boston ese partido está en la parte baja del quinto episodio eh, ese es si no me equivoco, ese es el partido de CDN Radio Texas y Boston entonces, está en el quinto parte baja 10 a 3 ganando Texas mañana tendremos, mañana estaré yo por allá tendremos ese partido también, Texas y Boston mañana a las 8 de la noche por CN Radio empatados a 5 Minnesota y Blancas de Chicago en la parte alta del décimo inning y 9 por 2, Cleveland le gana Toronto en la parte baja del quinto está lanzando el dominicano Luis Santos en ese partido sin sacar un out ya le han hecho 3 los finales señores Washington le ganó a los Piratas 3 por 1 hoy Julio Terano estaba lanzando en los hitler hasta el séptimo y los Bravos barrieron a los Mets. 11 por 0 le ganó Atlanta al equipo de Nueva York. Y con esto los Bravos ahora son los líderes del primer lugar de la división este de la Liga Nacional. Toronto se la fue a los palos con el equipo de, de, de, de Cleveland. 13 por 11, un solo de Cleveland. Y Toronto hoy en base a palos. Señores, y el equipo de Houston le ganó el primero a los Yankees. Y después los Yankees ganaron los siguientes tres partidos. Así mm -hmm. es. El lunes, repito, como, como lo dijimos en Agenda Deportiva Pio Deportes, el lunes el equipo de Houston le rompió la racha de nueve victorias seguidas a, a los Yankees, encabezados por la gran labor de Charlie Moore. Pues les digo que con Justin Berlán lanzó súper bien el martes, pero ganó el conjunto de, de los Yankees con Ronald Gary. Y hoy Gleyber Torres conectó un batazo en el clutch, ¿verdad? empató el juego. Leiber Torres y los Yankees ganaron 6 a 5 ese partido. Los Yankees tienen ahora 21 y 10 y en la ruta juegan para 10 y 5. Los Yankees jugando muy bien fuera de su casa. El que quiere ser campeón debe ganar fuera de su casa. Houston ahora 20 y 13 y 19 y en casa. Está un partido por encima de 500 solamente en su patio. 10 a, 3, 10 a 6. Kansas le ganó a Detroit ese partido donde Soler conectó un batazo monstruoso en, en ese encuentro. Eh, 5 a 2, los Dodgers le ganaron a Arizona Ganaron los Dodgers, no es noticia de los últimos días, 14 y 17 El equipo de Los Ángeles, mal inicio para los Dodgers Entonces Iniciando Baltimore y Anagen Y Oakland y Texas, interesante esto Porque la gente está siguiendo Sigan nuestras redes sociales Arroba Pio Deportes, eh, Twitter e Instagram Hoy estamos Esperando que Pujols conecte El G-3000, esta ley de 2 Y ya el equipo de Anaheim está atacando Vamos a ver cómo le va Pujols frente a Chris Tillman Juholz contra Tillman decente, no nada de otro, del otro mundo y ahora mismo está bateando Justin Upton Justin Upton está bateando en este momento nos llama mi primo Giancarlo Acevedo, el príncipe de la radio estoy en vivo díganle por Facebook a, a, al primo Giancarlo sí, Acevedo estoy en vivo primo estoy en vivo, así que ahorita hablamos ¿qué tú dices? Miren, señores si sí, bien, no, mi primo, y el Carlos Acevedo. El equipo de la estrella de mi juega el sábado en el Astro Boy de Toshiba, a las 7 de la noche. Usted no va, David, usted no va a los juegos. Y tiene camiseta, tiene gorra, y no va a los juegos. El sábado, estamos en el play de Astro Boy de Tochiva, A las 7 de la noche vamos a jugar contra el equipo de Diario Mío. Un equipo muy bueno. Diga, David, diga, estamos es en vivo, estamos en prueba, diga. Lo de Yo, a eh, Ahora vamos con eso. Ah, aquí lo tengo, mira. Eh, a propósito, la gente, atención, estaba batiendo Justin Opton, ya tiene dos bolas sin strike, y Albert Pujols está en el círculo de espera, está ganando la gente, una carrera por cero, entonces, nos pasa a nuestro insider del baloncesto distrital, David Hernández, eh, ¿qué nos dice David? Aquí tenemos la nota, y es que eh, a Mauri Durán, que es el presidente del club Rafael Varias, era dirigente del equipo, eh, problemas, compromisos, ¿verdad? Tenía con su religión, le afectaba mucho. Entonces José Pérez tomó la red del año pasado y hoy lo hace Maíta. Pues mañana es posible, no estoy diciendo que sea que lo hayan hecho por eso, mañana es posible que, el, que San Carlos avance a la final. Bueno, David, él tiene que prepararse todo, es posible, ¿verdad? Mañana es posible. Si, si San Carlos le gana este viernes al Varias, será el segundo finalista, ya Mauricio barrió al millón. Lo dijimos, que el millón... Incluso entendemos que la decisión del cambio de dirigencia del millón en la última fecha no era correcta. Pero nada, mira, doblete de Justin Opton, hombre en segunda, 2 a 0 ganan a Gen y viene Albert Pujols frente a Chris Tillman. Atención, Pujols al bate, dos hits para llegar a 3000 y eso es histórico, ¿verdad? Sería el número 32, empataría con Roberto Clemente en el listado de Egipto en Grandes Ligas y. Eh, ya pendiente a hacer el 31 así que Albert Pujols 2-0 gana Los Angelinos Pujols enfrentando a Chris Tillman ya tiene un strike en su cuenta Albert Pujols estaremos dando seguimiento bueno entonces a Mauri Durán anuncia que mañana antes del partido entre el Club San Carlos y el Rafael Varias se le va a realizar un homenaje a Joel Ramírez porque ya está en su última temporada ya Joel está bueno es dirigente ya habrá en categorías menores de Rafael Varias ya está encaminado ya en una nueva fase de su carrera. Ahora como entrenador, ahora como técnico de baloncesto. Joel que hizo historia en el baloncesto superior del distrito. Hizo historia en el baloncesto de Santiago, por citar algunos. Joel Ramírez fue parte de aquella selección sub-20 que estuvo en, en... ¡Wow! Se me olvida en qué país era. En, en Japón creo que sí, que fue en Japón eh, a Michael Martínez, a Mauri Filión Joel Ramírez eh, el, ese grupo que estuvo eh, que fue patrocinado por Marlon Lember ese equipo, lo recuerdo como ahora y él formó parte de ese conjunto ya después de esa generación que vino subiendo y con los metros de Santiago y su historia en el baloncesto de Santiago el, esta será su última temporada en la LNB, ya él estuvo viniendo desde el banco pero miren, miren cómo, él estuvo viniendo desde el banco en esa final contra los Leones del año pasado, pero fue determinante porque cuando el equipo estaba en baja, el dirigente acudía a Joel para esa parte final armar el juego y tratar de que el equipo se reencontrara, ese veterano. Bueno, pues Joel será homenajeado mañana en el tabloncillo de la casa del baloncesto del profesor Vigilio Traveso Soto y también va a recibir un homenaje en Santiago cuando sea parte de los metros de Santiago de la Liga Nacional de Baloncesto. Dime, David. Los líderes de la Dígame. Y líderes. Está entre los líderes de asistencia histórica. Sí, claro, no, Joel eh, está. Bueno, vamos a ver. Pujols, Pujols. Vamos a ver qué hizo Pujols. Eh, Albert Pujols acaba de fallar. Albert Pujols. Eh, vamos a ver, vamos a ver, espérate, vamos a ver a confirmarlo. Tiene dos bolas, un strike Pujols y con esto rodado a segunda. Así que falló Pujols de su primer turno. Así que de 1-0 a Pujols, Chobeyotani viene a batear con corredor en tercera. Entre los líderes de asistencias. Eh, eh, y sin duda es uno Que debe ser considerado A ir al pabellón de la fama de, de, de, Del deporte dominicano Joel Ramírez eh, Que se va con muchísimo ¿Cuántos títulos como cuántos títulos tiene Joel? ¿Tú tienes la cantidad de títulos que tiene Joel? imagínense Tiene tiene tiene tiene anillos en las dos manos Joel en las dos manos Y, y, y puede ponerse en los cinco del, del pie derecho Joel, atención a Joel Ramírez Así que Esperemos ya, mañana eh, trataremos de estar en ese... Ah, bueno, mañana a mí me toca transmisión Pero trataremos de, de llevarles a todos eh, lo, lo, lo, los detalles Recuerden que Pio Deportes está presente y Pio Deportes estará presente también allá eh, Gracias a, a toda la gente que también está con nosotros a través de Twitter, Facebook e eh, Instagram Vamos a ver, bueno, mira la gente que se ha sumado a Facebook Gracias a José Enrique Clase, el profesor Clase de Mano Guayabo Gracias, profesor eh, Gracias a Eliezer, un traidor que nos ha sacado los pies Gracias, Eliezer Gracias a Robert del Carmen Gracias, mira la gente que se ha sumado A estar con nosotros Y ya, conectando, conectándose jefa está, ahí también? ¿Está su jefa ahí? Gracias a todos, gracias a todos Joana. Gracias, Joana Núñez está con nosotros también Johanna Joana, mira qué bonito está el estudio. Lo que estuvimos conversando, Joana, recientemente, mira qué bonito el estudio de Pio Deportes, de RPQ. Este es el estudio de RPQ, RPQ Sports, ya para, para toda la programación que tendremos. Esta es la programación primera programación o primera transmisión histórica de Pio Deportes a través de todas estas redes sociales. Estamos armando una buena programación para el disfrute de todos los fanáticos y gracias, gracias, gracias mil. A toda, a toda la gente que sigue con nosotros, un abrazo y muchísimas bendiciones, bueno ya con esto nosotros completamos esta faena eh, en el día de hoy déjame ver qué más podemos eh, bueno, vamos a recordar David que mañana hay doble jornada en el, en, el, en, el, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte hay doble jornada, porque en el tabloncillo del Vigilio Travieso Soto eh, eh, se estará San Carlos buscando avanzar a la final a las 8 de la noche y el Varias extenderlo al domingo, ¿verdad? Sería el, el domingo sería el partido decisivo en caso de que el Varias gane mañana al al al, al club San Carlos y entonces el martes arranca la final pero qué pasa en el caso de el y, y si domingo claro y si termina la final si San Carlos gana el viernes la final empieza el domingo, pero qué pasa David que en el pabellón de voleibol profesor Ricardo Lloriber Arias las caribeñas buscan extenderlo al domingo también y el equipo de Cristo Rey ser el primer equipo campeón de la Liga de Voleibol Superior. Pero qué pasa, David? Que si tenemos dos partidos definitivos, es el deporte, ¿verdad? Así que no, nos dividimos. Tuvo una cámara en un lado y yo otra cámara en otro lado. Ah, porque es a las 6 y a las 7. A las 6 los dos partidos. O sea que tenemos una cámara en un lado y otra cámara en otro lado. Tenemos que hacerlo así. Tú vas al baloncesto y yo voy al bolívar. sí Tenemos que hacerlo así porque tenemos que darle cobertura. Pio Deportes es la marca más activa de este país, sin duda alguna. Eso es si el domingo hay partido definitivo. Porque si hay, bueno si inicia la final del baloncesto, estamos allá igual. Espera. El NBF el sábado. Y tendremos Liga Nacional de Baloncesto Femenino este sábado. Que las Olímpicas de la Vega 6 y 0 ganaron el primer torneo, ganaron el segundo y van bien encaminadas. Las Olímpicas... Tú tienes la jornada de mañana de la LNBF y los estadios. Bueno. El sábado. El, el sábado, el sábado tienes. Mira a ver si me consigues eso David. Mientras tanto, déjeme decirles, gracias a los amigos de Fútbol Total, decirles la jornada de la Liga Dominicana de Fútbol, que arranque el sábado. Vamos a ver si tenemos acá eh, la jornada partidos. Aquí los tengo ya, partidos de la quinta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol. El sábado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a las 6, el Club Barcelona Atlético estará enfrentando al Cibao Fútbol Club, eh, también estará en el Leonel Plácido Puerto Plata. Ese partido será transmitido por CN por Max. El Atlántico Fútbol Club estará visitando a los de, estará recibiendo a los delfines. En el Olímpico, Barcelona recibe a Cibao. Atlántico a Delfines en el Leónel Plácido. Mientras tanto, David se ha opuesto entre la cámara y la transmisión, él se lo olvidó. Eh, Atlético Vega Real estará eh, recibiendo a los IEM en La Vega eso a las 4 de la tarde, eso es el domingo 6 el domingo hay tres partidos porque el Atlético San Francisco estará recibiendo en el, ah bueno no, miren el partido de transmisión es Atlético San Francisco y Atlético San Cristóbal, eso es en el Julián Javier, atención que el Julián Javier va a estrenar partido de fútbol eh, estará este partido a las 4, el domingo Pantoja recibe al Inter RD Pantoja va a jugar el domingo y el lunes viaja a Jamaica tiene partido el jueves y el domingo en caso de que gane el jueves recuerden que es la fase final de la CFU y para todos a Busca estar en Conca Champions entonces también el domingo a las 6 Moca recibe a Jarabacoa en el complejo deportivo de Moca, entonces aquí tengo algo del, de los partidos de este sábado, Mauricio Báez estará jugando frente a las Indias en el Mauricio Báez, todos los partidos a las 4.30, las olímpicas estarán recibiendo a San Lázaro eso es el sábado, el sábado 28 no, espérate, espérate, no esto no es el sábado David me ha dado un calendario de un gancho ok, ya sí estoy en el sábado 5 de mayo La, en los Minas se va a jugar hoy para allá las leñeras reciben a Mauricio Báez a las 4.30 entonces San Lázaro recibe a Calero en el Cruz San Lázaro, las murallas que también están bien las murallas estará allá David Hernández en, en San Lázaro ese es mi equipo de Calero salúdame a Andrés Liberato y todo la mejor refuerzo del torneo la tiene calero. La refuerzo cubana. es Julietki no. No. Ok. Bueno. Está, no, la Vega tiene todo bueno. Todo bueno tiene Ah, bueno, pues el refuerzo cubano de la Vega. Bien, pero es muy buena. Yurieski es muy buena la de calero. Entonces, a las 4.30, el sábado, las indias estarán recibiendo a las reinas, las reinas del sur de Baní, recibiendo a las reinas eh, del este, de Atomayor entonces vámonos con los partidos del domingo ya para un solo partido el domingo las águilas de Huachuclite estarán recibiendo a las Hidalgas de Santiago recuerden que las águilas juegan en, en el club de Rafael Varias en Villa Consuelo gracias a David Hernández por el apoyo logístico Víctor Santana trabajando fuerte para que todo salga a pedir de boca y ya tendremos más detalles bueno, ya mañana desde las 6 de la tarde programación completa desde el estudio de RPQ Sports, estaremos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas en redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, y además, dímelo, en Facebook. Bueno, vamos a ver a la gente en Facebook. Dice Eliezer que Eliezer que no, que él, José Enrique Clase, saludos al profesor Clase, que no, que él me sigue siempre. Dice eh, Eliezer, pero nunca lo vemos, Eliezer, nunca lo vemos, pero siempre nos sigue. Gracias, Eliezer. Eh, ah, bueno, mira, mañana viernes a partir de las 4 de la tarde el Club Juan Carlos Ramos de Villa Duarte o la Academia de Béisbol Rafael Valles de Villa Duarte junto a varios eh, eh, clubes estarán desfilando, estarán marchando en, eh, por apoyar la batalla en contra del feminicidio así que ya lo saben apoyar esta actividad mañana a las 4 de la tarde la Academia, estarán saliendo desde el Play de la Marina y Estarán entonces eh, Recorriendo varias de las principales calles De Villa Duarte Para apoyar la batalla En contra del feminicidio La gente eh, que vaya a apoyar eso así que, así que ya lo saben Nosotros nos despedimos Un placer estar compartiendo con todos ustedes Esta parte Recuerden que desde que termine el juego De CDN Radio Arrancará el gran bloque Pio Deportes Desde la cabina de CDN Radio Usted puede escucharlo 92.5 89.7 Pasen feliz resto de la noche Mañana desde las 6 de la tarde Línea Pio Deportes a las 5 En vivo por Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Luego el gran bloque Pio Deportes con todo también Y recuerden que a las 5.30 Agenda Deportiva Pio Deportes Estará por CDN Canal 37 Los juruces dándole de comer al pueblo Nos vemos Hasta otra ocasión si Dios lo permite